Scorpio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de biosabiduría ancestral, este lugar en donde tenemos el gusto de estar contigo, de sentirte cerca, de apapacharte, de estrujarte, de entregarte toda esta información que tienen para ti el día de hoy los arcángeles. Y quiero comentarte, Escorpio que en este mes de noviembre te acompaña Miguel, este arcángel que día a día está gustoso de guiarnos en el camino hacia nuestra evolución, hacia nuestra trascendencia nos ayuda a tener esta claridad magnífica para poder tomar decisiones que nos lleven a a una versión más alta de nosotros mismos, así que te pido por favor cerrar tus ojitos, regalarme una sonrisa de oreja a oreja y ponernos juntos en disposición para que a través de estas cartas, a través de nosotros, a través de mí, puedas recibir estos mensajes que tienen para ti los arcángeles, el arcángel Miguel, para que podamos llegar a los deseos de tu alma y puedas brillar y mantenerte en abundancia absoluta en esta existencia. Gracias Scorpio, ya puedes abrir tus ojitos, bienvenido. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, porque de esa manera nosotros estamos llegando a ti y evitamos... Que no te lleguen los mensajes. Muchas gracias por estar aquí, Scorpio. Esta lectura general de noviembre te la estamos entregando en combo completo porque nos vamos de entrenamiento espiritual durante un mes. Así que no vamos a estar subiendo uno por uno, puesto que sería un poco complicado. Y es por eso que lo estamos uniendo en un solo video. Nos vemos en diciembre, si así la vida Dios y la corte celestial nos lo permiten Vamos a ver cómo estás vibrando en tu presente Es importante comentarte, Scorpio Esta es una guía general en donde puede o no ajustarse totalmente a tu vida Lo que escuches aquí Así que te pido, escribas y tomes únicamente aquello que resuena en tu alma Vamos a ver cómo está la vibración general en el Presente de Escorpio para noviembre 2019, que es lo que los arcángeles quieren decirte en este momento. Bien, tienes la carta Atrapado en el barro, te acompaña también. Mira qué hermosa carta, te acaba de salir. Ahorita te voy a decir que es el Palacio Dorado. Tienes también, <coughs> perdón, la invocación mágica de cabeza. Te acompaña en resistencias el espíritu del lugar. Tienes también el modificador del mapa mágico de cabeza en resistencias. Ahorita te voy a decir qué es lo que estamos viendo en esta parte. Y también tienes el abrazo triste. Bien, esta primera parte del video. Déjame lo voy a recorrer un poco para acá, para que puedas verlas completas. Muy bien, vamos a ver. Energía Escorpio, es tu mes, es tu energía, es tu retorno solar para muchos de ustedes. Algunos ya cumplieron a finales de septiembre, sin embargo, me encanta estar aquí compartiéndote esta información. Te sientes atrapado en el barro Escorpio, pero no te nos entristezca, sino todo lo contrario, pareciera que en estos momentos hay tanto movimiento en tu vida, tanta energía, tanto por soltar, aquellas eh, se han presentado en tu vida un, algunas situaciones que te han mostrado un poquito de las sombras que tienes en tu interior y estas sombras no lo veas como algo negativo, sino como algo totalmente positivo para que tú puedas avanzar y puedas crecer en este, en este camino de la vida, ¿ok? Escorpio. Scorpio, ahora, eh, pareciera también que requieres estar tomando decisiones importantes en este mes. Decisiones que tú sabes que te van a llevar a una evolución mayor y que también puede implicar algunos cierres de ciclo con personas muy importantes para tu vida. Ahorita lo vamos a ver más adelante en relaciones, sin embargo, en este presente estás vibrando como como si estuvieras en un momento de estancamiento y te dicen tus arcángeles, este momento es para que auto observes, para que evalúes cómo ha sido tu vida de enero a lo que va de 2019, este ciclo, cómo, cómo te has movido, qué hay, cuáles son las cosas que hay que empezar a, a sanar, a retomar, se te invita también a tener esta claridad emocional contigo mismo, contigo misma. Es decir, sé honesto con lo que realmente quieres manifestar en tu vida. Andas por ahí como... Eh confundido en lo que quieres y cuando mandas señales al, al universo en ese sentido de confusión pues el universo se hace bolas mi escorpio y no sabe qué mandarte que si quieres que no quieres porque tampoco tú lo tienes en claridad tampoco estás tan con esta certeza de que realmente lo quieres entonces haz esta Conciencia, haz este acto de conciencia, de amor contigo mismo para que entonces sobre eso empieces a manifestarte ¿Por qué? Porque te dicen que el día de hoy, en estos momentos, estás en una abundancia total El palacio dorado que ves aquí se refiere justamente a la vida, a la salud, a la parte material que tú ya posees Y que por derecho divino te lo has ganado Has estado abierto a generar todas esas oportunidades, las has aceptado, las has tomado y eso se ha reflejado en tu bienestar, en tu salud, en tus eh, bienes materiales. Sin embargo, ante esta posible confusión en la que te estás moviendo, sientes también dudas acerca de lo que ya generaste. Hoy te dicen, si sí lo mereces, no tengas dudas. Las decisiones que hay que tomar están enfocadas a que empieces a vibrar alto, ¿ok? Si ya lo has estado haciendo porque has estado teniendo una manifestación de bienes materiales bastante fluida y constante, hoy te invitan a que... Aquello en lo que tú tienes fe, aquello en lo que tú crees de ti mismo, de ti misma Lo sigas explotando, lo sigas externando ¿ok? Esta carta, la invocación mágica, la tienes de cabeza ¿Por qué? Porque has estado dudando acerca de tus capacidades Acerca de lo que a, a, lo que si tienes como, como tus dones Como esta capacidad creativa y creadora de generar cosas bastante, bastante buenas tanto en la parte emocional, económica, espiritual lo tienes sin embargo dudas porque a veces se dan tan fáciles las cosas en ti que pareciera eh, como un sueño ¿no? Te, ¿no? te nos vas como al lado de ¡ay! a lo mejor estoy soñando y no es cierto y entonces empiezas a dudar de ti y es por ello que te sientes hoy como estancado no dudes aquí lo que te pide el arcángel Miguel es que momento a momento hables con él, que te hagas amigo amiga de, de, de este arcángel maravilloso que es uno de los más, eh, con energía más fuerte en el sentido de que es directo, es eh, preciso, es un guía bastante, bastante fuerte en tu vida en estos momentos. Entonces te va a ir guiando poco a poco si tú le abres las puertas para que vayas Cambiando esta energía de duda hacia ti mismo para que puedas en algún momento ponerla derechita y entonces esa alma que está dentro de ti un poquito resguardada empiece a brillar totalmente y con esta intensidad e intención de crear cosas maravillosas para que las puedas tú poner al servicio de los demás y entonces sobre eso te vayas todavía más hacia arriba, Scorpio. Ahora, ¿cuáles son tus resistencias? Justamente tienes eh, inicialmente el espíritu del lugar. Y tiene mucho que ver, lo tienes de cabeza porque tiene mucho que ver con estas dudas que estás teniendo de ti mismo, de ti misma. No te resistas a brillar, no te resistas a ser tú, a confiar en tu intuición, en, tu, en tus corazonadas, en esos pellizquitos que te da el corazón, sobre algo que te llama bastante la atención y que te dice tu alma. Ándale, por aquí es Scorpio. Y tú, no, pero espérame, porque mi mente, el ego, mi mente me dice que no va por ahí. No, hazle caso a esa intuición. No te resistas a escucharte a ti mismo, a ti misma. No es un buen momento en noviembre, Scorpio, de continuar con esas dudas acerca de ti. Siguiendo con las resistencias, tienes el modificador del mapa mágico. Todo movimiento, Escorpio, todo cambio es bueno. Y recuerda que la vida constantemente está cambiando. Desde que te despiertas y empiezas a hacer alguna actividad hasta que vas y duermes, todo el momento es cambiante ninguno se repite es importante que evites resistirte a los cambios cambios que se están presentando en tu vida de trabajo puede ser cambios que se están presentando en tu vida posiblemente también en tu salud porque lo que está sucediendo aquí es que has estado sobreexigiéndote ante algo que no te encanta y esta sobreexigencia para hacerlo te está generando por ahí posiblemente temas estomacales temas eh, en las rodillas también posiblemente y esto es porque se está moviendo mucho el orgullo escorpio y en qué sentido se mueve el orgullo en estos momentos estás tan enfocado enfocada en cumplir las expectativas la afuera y estás dudando de ti mismo, de ti misma, que a veces ese orgullo del pertenecer, del mostrarte más que alguien más, del tener más que otros, de repente te, te genera estos dolores de, de rodillas, como si no quisieras doblegarte ante esta emoción que te genera tu alma de hacer cosas diferentes. Eso también puede llegarte a despertar la ira, ¿no? Como el enojo contigo mismo, contigo misma, sobre... Ah, ¿por qué estoy haciendo esto si a mí me encantaría comer pastel de chocolate y entonces me estoy comiendo una ensalada de verduras? Porque dicen que eso es lo más sano. Pero tu alma te pide un pedacito de pastel de chocolate... Y no te lo comes y entonces por no comértelo te nos está doliendo el estómago Porque te enojas contigo mismo, contigo misma por no tener el valor de ser tú Es importante Scorpio que reconozcas primero quién eres Segundo que reconozcas que, con, que la principal persona con quien estás resentido o enojado o enojada es contigo mismo no para que te culpes, ¿ok? Ojo, no te están pidiendo aquí que te culpes, solamente que reconozcas esas partes de, emoción, de esas emociones densas que estás sintiendo para contigo mismo y las liberes. Es un muy buen momento, noviembre, Scorpio, para que hables con Miguel como tu super amigo, tu super cuate, ¿ok? Y le digas: Mira, la verdad es que sí. Me siento enojado enojada conmigo porque no me comí ese pastel de chocolate y yo me moría de las ganas. Entonces decidí comerme esa ensalada, pero me la comí con resentimiento y entonces por eso me dolió el estómago. ¿Ok? Este ejemplo tan básico, refléjalo en cualquier aspecto de tu vida. En dónde te has sentido molesto molesta contigo mismo. ¿Con quién te has resentido de tal manera que ese orgullo de pedir una disculpa, de reconocer tu propia responsabilidad ante esa situación, te ha mantenido en ese dolor? Dolor físico, dolor emocional. ¿Para qué? Para que lo puedas sanar. Es por ello que tienes también el abrazo triste de cabeza. Te resistes mucho, Scorpio, a, a, a tus emociones, a tus sentimientos. Y el resistirte es como si tuvieras una copa de vino aquí, de, ese, de esos vinos eh, exquisitos pero en vez de vino fuera un veneno y ese veneno te lo vas tomando lentamente ese veneno son tus emociones densas son todas aquellas emociones que no has querido externar que te las tragas, que te las tomas como este veneno lento ¿ok? de manera lenta y hoy te dicen los arcángeles, este mes es un mes de liberación La energía es muy fuerte Scorpio porque en general para todos los seres humanos en el mundo eh, La energía del mes de Scorpio viene recargada justamente para que uh, Como los perritos cuando se bañan, que se sacuden el agua Te sacudas todas esas emociones y esos eh, pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre ti misma Y entonces como liberes este espacio para lo nuevo Ok, este, este mes, Scorpio, sobre todo porque es tu mes de cumpleaños, felicidades, es muy importante que te dejes que todo, se, que todo fluya, que todo salga. Y ojo, no te dicen sácalo con el de enfrente, ¿no? Como, ¿ya te enojaste? Dale una bofetada al de enfrente para que ya saques tu enojo, no. Se trata de reconocer que estás sintiendo y eso que estás sintiendo lo saques, lo sueltes, ok, lo mandes a la luz, En la parte económica, en este momento, vamos a ver cómo está Scorpio en la parte económica en noviembre de 2019, su vibración general. Scorpio 2019, noviembre 2019, vibración general en dinero. Vamos a ver qué quieren decirte, Escorpio. No te sientas melancólico, melancólica, Escorpio. Eres maravilloso, maravillosa y tú puedes generar... Bueno, tienes todo para manifestar una abundancia plena, una abundancia total y constante en tu vida, puesto que es tu derecho divino. Bien, ¿cómo está Scorpio en el dinero este noviembre de 2019? Ok, ok. Muy bien, Scorpio, a ver, a ver. ¿Te hablaban hace un momento en las cartas iniciales? Brilla, deja que tu alma se, se, se, se exprese. Y eso tiene mucho que ver con el dinero si es que has estado sintiéndote un poquito estancado, estancada, porque no te estás haciendo caso en los verdaderos deseos de tu alma. Tienes el campo de los sueños de cabeza. No te resistas a poner en práctica, a poner en marcha aquellos, eh, aquellos sueños, aquellas inquietudes, aquellos nuevos planes para generar una nueva... Forma de ingresos. Puede ser también que en el empleo te estés como resistiendo, como si tú conocieras una mejor forma de actuar en el lugar donde te estás desarrollando, como en el departamento en donde estás, como, a ver, ya observé esto y se puede mejorar esto. Y en tu mente está como, eh, ah, sí, sí va a funcionar porque ya tenemos A, B y C, entonces nos va a dar D, pero tú, todo lo tienes adentro de ti. Y llega el alma y te dice, o tu corazón y palpita y te dice, ahora es el momento, ya, compártelo. Y tú, no, porque, ¿qué tal que no me hacen caso? Pero me encantaría comentarlo, pero no, ¿qué tal que no? Entonces estás como en este desequilibrio, ¿ok? Esto nos muestra esta carta del campo de los sueños. Cualquiera que sea la forma en la que generas ingresos, es importante que uno le metas creatividad, dos aquellas eh, buenas ideas o buenos proyectos que tienes ya como mensaje, como como eh, esta eh, eh, intuición, ¿no? Que brinca, brinca, brinca, eh, que ya lo pongas en práctica para que, para que se empiecen a hacer realidad y esta carta se nos voltee en, en la forma, digámoslo así, positiva. Si tú los sigues guardando en tu interior, pues nadie se dará cuenta de, lo marav de las maravillosas ideas que tienes. Ahora, no tengas miedo sobre los resultados. Tienes hacia lo desconocido de cabeza. Y esto nos habla de las expectativas que le pones a cada uno de tus proyectos. Y expectativas... Eh, las expectativas normalmente son del ego. Como del deber ser, como de... Um, un segundo, por ahí se nos quitó la música y me encanta tenerte con música porque te siento más, como más apapachador bien, en el momento empezará ahora, es muy importante que consideres que todas aquellas expectativas que tú le cuelgas a las cosas son solamente autoexigencias ok, eh, quítate todo eso que te exiges tú mismo tú misma en esta carta de hacia lo desconocido, en realidad, Scorpio, el momento, la vida, en la vida no sabes el futuro. Tienes un universo de oportunidades, un universo de posibilidades para generar aquellos buenos negocios, aquellas buenas propuestas, y si tú le pones una expectativa sobre un resultado en específico, te vas a olvidar de todos aquellos o vas a bloquearle la puerta a todos aquellos buenos resultados que esto te puede dar. Es por ello que tienes la carta hacia lo desconocido de cabeza. Es un momento en noviembre de soltar expectativas en los negocios o en la forma en la que estás generando tus recursos para que puedas ver la arista como el abanico de posibilidades en los que los resultados siempre son positivos y son monetizables, ok, si estás trabajando en, un, en una empresa como empleado o empleada es muy importante que esa creatividad inicialmente la pongas en tu forma de entregar las cosas, ok, también es muy importante aquí que hagas como esta limpieza de todos aquellos, eh, tienes la limpieza de la casa, se refiere a limpiar literal la casa, si eres una persona que acostumbra a guardar papeles y papeles, porque en algún momento los voy a ocupar. Eh, si eres una empresaria o empresaria que tiene almacenes llenos de artículos que ya tienen, no sé, se me ocurre. No sé, unos 3, 4 años que no han salido, que no se han vendido. Es un momento importante para que hagas esa limpieza, para que decidas generar un, un, un movimiento, ¿no? Como que, ok, los vamos a ofertar, hay que ofertar ya para que salgan, para que empiece a haber este movimiento de esta abundancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque tener guardados tanto papeles en un, empl en un empleo, papeles, carpetas, eh, no sé, las facturas de hace 10 años que están ahí y solamente están ocupando espacio, eso está bloqueando la energía, la, el, el flujo, correcto de la energía eh, hasta en el dinero, ¿no? Entonces es importante que hagas esta limpieza de casa. También tiene mucho que ver con los conocimientos que ya están eh, obsoletos y te dicen, es importante también que hagas esta limpieza, como que los refresques, ¿no? Como que, a ver, soy contador, soy contadora, bueno, entonces voy a estudiar o voy a actualizarme en impuestos. ¿Ok? Esto es para, qué? para que empieces a hacer este movimiento de energía de una forma fluida, de una forma positiva y entonces te des cuenta cuáles son las cosas también que hay que implementar en esta forma de generar los ingresos y considera que aun cuando reconozcas o identifiques aquellas formas de mejorar tus ingresos, no le pongas expectativas. Es como si fueras a lo desconocido, como, ok, ya soy contador y ya estudié impuestos, lo practico. No sé cuál vaya a ser el resultado de actualizarme en impuestos, sin embargo sé que será positivo. Y entonces, en la, un, en la forma más inesperada para ti, escorpio contador, puede ser que te llegue una propuesta de uno, uh, ya sea de un aumento de sueldo, un nuevo empleo, una promoción en el lugar en donde te estás desarrollando. Entonces, lo importante, decían por ahí, en algún momento una persona. Eh, que fue muy, una maestra bastante bastante buena en mi vida me decía mientras tú te mantengas actualizado actualizada en cualquier momento puedes levantar la mano cuando se dé la oportunidad y si tú estás listo estás lista en este sentido de mantenerte actualizado actualizada será más fácil ver tu mano que si no lo estuvieras y esto es muy cierto hasta en cualquier aspecto de tu vida Escorpio si tú en el momento que tú estés listo estés lista solamente te voltearán a ver a ti, ¿ok? Vamos a ver cómo andas en la parte de las emociones. ¿Cómo está Scorpio en el amor? ¿En el amor? Para noviembre de 2019, qué es lo que requiere sanar para que su alma, su vida y sus relaciones se vean impactadas de manera positiva en noviembre de 2019. Este mes, Scorpio, es el mes 11 el mes del equilibrio, el mes del autorreconocimiento, de la autovaloración y del autoanálisis para saber que sí que no nos está funcionando en la vida y es tu mes. Tienes en, la, en relaciones, tienes la primera carta con la que abres es la carta del hogar y en, con esto te dicen, estás en casa y tu casa está ahí donde el corazón palpita, ok, el hogar es, esta, es este lugar que nos dio el creador o el poder superior en el que tú creas para podernos mover por todo el mundo, por cualquier lugar. Es este cuerpo, es estas emociones, es esta alma, ¿ok? Todo en conjunto genera un solo ser que eres tú. Sobre eso te dicen que estás experimentando estas relaciones fraternas, Puesto que tú ya estás sintiéndote en casa, estás como reconociendo, estás como sintiéndote así apapachado, apapachada como en un hogar. Eh, eso te da paz, eso te genera equilibrio en, en, en relaciones, en la relación en la que tú estás pensando, en la que tengas más fuerte en estos momentos, ¿ok? Eh, si te sientes de esta manera, también te dicen que hay momentos en los que requieres tu espacio y requieres dar espacio. Tienes la separación boca abajo. Esta carta, en esta posición, nos indica que a veces tú también le requieres darte este espacio. Y eso no significa que vas a terminar con tus relaciones, sino tomarte un respiro, entrar en ti, revisar qué sientes, qué no sientes, qué hay que mejorar en tu vida espiritual y emocional, como reconocerte, hacerte, un, hacerte parte de tu propia amistad y darle su espacio también a la otra parte. Ok, la tienes, fíjate, tienes el hogar, tienes la separación y tienes momentos de alegría En este momento es importante encontrarte contigo mismo, contigo misma Ok, ¿para qué? Para que por un lado comiences a sacar todo aquello, toda aquella basura, ¿no? Que ya no te sirve, para que empieces a reconocerte en esta auto... A este, a esta introspección que te piden hacer en este mes 11 para que evalúes, no como que para que veas dónde hace falta equilibrar. Ese espacio que te invitan a tener contigo mismo, contigo misma, te llevará a descubrir y a reconocer todos aquellos momentos de alegría que has experimentado en tu vida y que sigues experimentando. Cuando entramos en una rutina, dejamos de ver o de percibir aquellos momentos de alegría cuando momento a momento los puedes tener o los puedes generar, ok, por eso es que te piden hacer como este espacio, estas, esta pequeña separación, ahora posiblemente en esta separación también te des cuenta que haya que terminar algunas relaciones y no solo de pareja, también de amigos, separarte de relaciones eh, que se tornan densas en familia posiblemente, como darte este espacio para ti mismo, para ti misma, entrar en tu casa y entonces en su momento que te sientas listo, salirte a disfrutar la vida, a brincar, a brillar, a sentirte como esta chica en las nubes, así como soy feliz como una lombriz, decimos aquí en México, ¿ok? Vas muy bien, estás muy bien en tus relaciones, solamente date ese espacio, eh, reconocete quién está haciendo, cómo te estás sintiendo y bueno, para que te vayas para arriba. Eh, también en relaciones, si hay que cerrar ciclos es momento, noviembre es el momento de hacerlo, ¿por qué? porque eso te va a dar eh, esta sensación de equilibrio todo proceso, acuérdate que todo proceso que vives en la vida requiere eh, sus pasos a paso, su momento, su, su tiempo de cocción entonces... Eh, es importante que no quieras entrar en esta um, ansiedad de ver los resultados ya hechos en este momento. De ponerle estas expectativas que te decían hace ratito que a veces cuelgas. No, es literalmente dejarte fluir al ritmo de la vida. ¿Sale? Y finalmente los arcángeles tienen este mensaje para ti. Tienes el pozo de los deseos de cabeza y te dicen... Todo aquello que deseas en estos momentos, revisa si son desde tu genuino interés de sentir paz o vienen del ego, vienen de tu mente sobre deseos de superioridad, de orgullo. Es importante que hagas este equilibrio, que hagas esta evaluación para que entonces sobre aquellas respuestas que tú mismo vas a recibir de tu alma empieces a trabajar y empieces a manifestar aquellas experiencias que te van a llevar a tu más alta versión. Siempre estamos contigo, siempre están contigo y en este momento el pozo de los deseos requiere que te quites esas máscaras, ¿okay? esas identidades o personalidades falsas que creíste que eras y que en estos momentos Scorpio de 2019 en el mes 11 se te invita a través de diferentes experiencias que te están mostrando esas sombras, esas máscaras, se te invita a quitarlas y a mostrarte como verdaderamente eres. Okay? Esto te va a dar la posibilidad de abrirte a nuevas experiencias más emocionantes, más eh, fluidas hacia un bien mayor y ese bien mayor es tu paz. ¡Qué bonito, Scorpio! Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo de mi alma a la tuya. Deseo que tengas un mes bastante, bastante sanador. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Nos vemos en diciembre, si así Dios lo quiere, para tu siguiente entrega. Ahora, también estamos eh, abriendo por única ocasión para las personas en México, una lectura personalizada para que cierren con broche de oro 2019 y se preparen para abrir 2020 con toda la actitud. Si tú estás en México, te invito a ver aquí abajo en la descripción los datos para que te puedas registrar. Tenemos cupo limitado. Eh, así que por favor no pierdas la oportunidad de inscribirte si así lo deseas, si así lo decides. Son lecturas personalizadas que vamos a estar entregándote eh, a través de Skype. Ya te estaremos dando ahí toda la información para que puedas estar listo lista cuando te toque. Gracias por estar aquí. Te amo con todo mi amor, apapachador. Y nos escuchamos en diciembre. ¡Muah! Besos.